hay spoilers. Avatar es un espectáculo muy guay, o sea, el tema del 3D yo creo que está muy bien conseguido y los colores y la ambientación y el mundo, yo creo que me pondría a vivir ahí, pero tiene un problema un problema muy grande y un problema que, desgraciadamente, la tecnología no va a conseguir tapar los personajes. He escuchado hablar de que no tiene trama, de que es la misma película que la anterior, que etc, etc, etc, etc. Esencialmente yo veo esta película como una película sobre refugiados políticos. Literalmente sobre refugiados políticos. Pero va un poco más allá, ¿no? Siempre está todo el tema de la familia es lo primero, tienes que confrontar los problemas, venga, vamos a adaptarnos a la cultura. El concepto, la idea, a mí me gusta. A mí me gusta ver cómo rechaza todo lo que consiguió en la primera para proteger a su familia y tener que intentar adentrarse en una cultura que no es la suya, tener que volverse a ganar la confianza de otra tribu distinta con que, que, que de hecho se ríe de ellos porque, porque tiene cinco dedos, porque no, no, no, no hay esa confianza. Eso, eso me gusta. No, no es la primera vez que se ha visto, de hecho, un poco la que Pero el problema no es realmente ese. En que realmente no hay tanta empatía como debería haber, ¿vale? Empieza la película con un montaje en el cual vemos que ha pasado mucho tiempo y han tenido hijos. Sí que es cierto que hay hijos que son como muy característicos y que se puede distinguir bien cuál es uno de otros, pero hay dos concretamente que no, no, no. Ver, los dos hermanos. Cuando aparece uno, no sé si es. ¿El mayor o el pequeño? Honestamente. Hasta que no lo dicen explícitamente. Y eso es un problema. Aparte de que hay muchos personajes y no ha sabido bien bien distribuirlos. Es un problema que es muy fácil tenerlo con una película coral. Porque tú necesitas estar enganchado emocionalmente. Tú necesitas conectar con los personajes. Si no conectas con los personajes es muy difícil que te interese la historia por muy buena que sea, por muy original que sea esta no es concretamente muy original pero sí que es cierto que es una historia mínimamente interesante. Hay una película del año pasado también, española catalana, que se llama Alcarrás, que de hecho me compré el, el, el libro guión, y hay una frase que quiero sacar a colación que yo creo que es el problema realmente de esta película, ¿vale? En una película coral hay un riesgo de falta de empatía, por eso insistimos en establecer una jerarquía de importancia de los personajes. Esto no lo tiene Avatar, y por eso esta película, que también es coral, funciona también. También es cierto que es mucho más pausada, es mucho más simple, está mucho más centrada en la familia que esta otra película, porque claro, a pesar de durar tres horas, porque dura tres horas Avatar tiene el problema de que cuenta demasiadas cosas, hay demasiados puntos de vista, no terminamos de empatizar con todos de hecho, este villano que empezó en la primera película siendo genérico, empatiza un poco más con esto, esto es un punto positivo porque empatizar con el villano hace que sea más digerible la película. De hecho, el final de la película me encanta porque por fin consigue que empaticemos con esto, con, con todos. Y todo se debe a la muerte del niño. A partir del de final, no me hubiese importado que hubiese durado una hora más. Hubiese querido ver más de todo esto. Pero claro, ha tenido que llegar ese último tercio. Sí que es cierto que el mundo está tan bien hecho, que el mundo es tan increíble, visualmente es espectacular, que solo verlo ya da placer. Entonces, si no hay una jerarquía clara, si no hay un punto de vista claro desde, de, desde donde lo estamos viendo si no, si no hay unas normas establecidas no termina de ser estable al principio parece que el padre va a ser el protagonista pero luego nos pasamos casi toda la película viendo a los hijos el único que evoluciona en la película es el padre y uno de los hijos un poco el, el villano quizá es eso, eh, si... A ver, tampoco voy a decirle a James Cameron ahora cómo escribir una película coral, porque tampoco he escrito ninguna película coral. Pero ver este fallo, analizar, porque no a todo el mundo le ha gustado de la misma forma, me parece importante. Yo creo que es una película muy disfrutable, yo creo que es una película que, que sin duda alguna, volvería a ver en el cine, porque en casa, no, en casa no volvería a verla. Porque realmente es una experiencia verla. Yo creo que su objetivo no era hacer la película coral perfecta, ni hacer la película más próxima a mi persona posible, sino ver cómo avanza la tecnología y disfrutar de lo que es la experiencia Avatar. Una imagen preciosa, una belleza increíble, un avance tecnológico en cada entrega y simplemente desconectar durante un rato porque lo cierto es que a veces solo necesito ver una película y dejarme llevar y esta película lo consigue.